Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de los video-podcasts de KDE España. Eh, esta es nuestra segunda temporada, estamos muy contentos de haber conseguido hacer unos 7 episodios aproximadamente. Iniciamos esta temporada con muchas ganas, con muchas ganas de, de hacer buenos video-podcasts y sobre todo informaros a la gente que está siguiendo el mundo KDE de todas las novedades que nos rodean, que no son pocas. Eh, en esta temporada espero no, de Plasma hablar de, de nuevas aplicaciones, de aplicaciones mejoradas y hablar de, por ejemplo, de, de una de las cosas que más me sorprendieron a mí recientemente en la última Academia es, es ver justamente un móvil con... Plasma Mobile, o sea, el nuevo sistema operativo o escritorio, no sé cómo definirlo, y de hecho, por eso tenemos aquí a uno de los padres de, de esta creación, que es Alex Paul. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Baltasar, pues bien, aquí estamos. Pues Alex, como todo el mundo sabrá, o el que no lo sabe, pues se lo presento, es el actual presidente de España. Es, además, es vicepresidente, si no recuerdo mal, de Radio Internacional, y es uno de los generadores más prolíficos y activos que hay en el panorama del, del mundo KD. Y como acompañante, porque no queríamos que fuese esto un diálogo, pues tenemos a otro de los grandes de KD España, el que fue su expresidente, Alberto Tals. También un programador prolífico claro. y creo que, si no recuerdo mal, coordinador de traducciones y creo que de lanzamientos de los, de los distintos eh, proyectos que lleva KDE, KD, no KDE España, sino KDE Internacional. ¿No es así, Albert? Correcto, eh, coordino las traducciones y, y soy el, el release manager, diríamos, de las aplicaciones de KDE, no, no, no de frameworks ni de plasma, sino de, de, la, de las versiones de aplicaciones. Como veis, estoy rodeado de gente eh, grande ¿vale? y eso me llena de orgullo y satisfacción, como dice nuestro monarca y espero que, que os guste este videopodcast, que es el primero de la temporada, vuelvo a insistir una temporada que espero que, que traiga muchas cosas interesantes y bueno, el tema de hoy, como he, he anunciado, va a ser eh, Plasma Mobile que, claro, la primera pregunta que sería hacernos es, ¿qué es Plasma Mobile y por qué a mí me gustó tanto en su, en su, tiempo, en su momento, hace unos 3 4 meses cuando lo descubrí en la última Academies de, de A Coruña? Así que creo que la mejor persona que nos puede ayudar a definir qué es Plasma Mobile es nuestro querido compañero Alex. Bueno, a ver, uh, Plasma Mobile sale por dos vertientes. Sobre todo yo creo Por un lado, uh, en Plasma El proyecto Plasma Intentó llegar a diferentes tipos de dispositivos Desde, desde hace tiempo uh, Empezando con Plasma Netbook Y Plasma Active uh, Plasma Active era una, una versión Que originalmente bueno se pensó Para, para tabletas Pero bueno, pasar de tableta A, a móvil pues bueno, No deja de ser Un poco un paso, un paso bastante lógico. Por otro lado, también se identificó que, si bien hay un número bastante ingente de, de sistemas móviles, uh, sí que, bueno, había un, un, un espacio donde la mayoría de los sistemas operativos móviles hoy en día son, son Linux, pero, por un lado, no, no, no se acaban de basar la mayoría... En, en el stack en el que nosotros normalmente trabajamos y por otro lado tampoco tampoco nos uh, tampoco son suficientemente libres como para que nosotros consideremos que esta pueda ser puede ser nuestra bueno el, el, el que nosotros consideramos el, el caballo ganador es por eso que bueno pues uh, un equipo de gente uh, contratados por Blue Systems empezó a trabajar un poco en esta idea en la idea de ofrecer un, un sistema operativo uh, pensando originalmente en móviles que nos permitiera pues crear una plataforma uh, libre desde el desde el primer día que nos permitiera pues uh, crear dispositivos y crear y crear uh, un, un entorno que además diera continuación a la experiencia que hemos estado ofreciendo digamos, para el escritorio y Tabletas, si quieres, con plasma, pero bueno, sobre todo lo, lo importante también es el escritorio, que es donde hemos estado trabajando durante más años y donde nos hemos, nos hemos podido explayar más uh, anteriormente. Uh, una de las, de las preguntas que me, que me vienen a mente y supongo que quizá a más a más gente cuando se habla de, de plasma mobile es el tema de de la distribución, digamos, es decir uno está utilizado, a, está, usa software de KDE, llámale Plasma, llámale, llámale Oculus, llámale otras aplicaciones en su distribución Linux. ¿no? Normalmente pues uno tiene instalado Kubuntu, o tiene instalado Arc Linux, o tiene instalado OpenSUSE, o, o, o lo que sea. ¿no? Y entonces a partir de ahí, en, encima de eso se instala o Plasma, o lo que sea. ¿no? Entonces, claro, en, en Plasma Mobile, ¿cómo funciona esto? Es decir, tenemos. Eh, uno piensa en Plasma Mobile como la, como la como la, la versión mobile de Plasma, digamos, ¿no? Pero la entonces te falta la, la falta la versión mobile de Kubuntu, te falta la versión mobile de Arc Linux, como, cómo... sí. uh, es, es, es una buena pregunta. Um, es, es complejo. Ciertamente, o sea, cuando empezamos teníamos que empezar por algún sitio y teníamos que tener algún sistema operativo o algo para poner en el dispositivo lo que se hizo fue adoptar Ubuntu Phone como base, básicamente porque, de hecho, inicialmente un NER, pero no, no, no llegó a funcionar correctamente, y como teníamos bastante gente en el equipo que ya conocían Ubuntu, porque venían de Ubuntu y sabían cómo iba el tema, pues, bueno, se les dijo, ¿por qué no lo echáis? Un ojo? De hecho, uno de los problemas que tenía Ubuntu en aquel momento era que... Estaba Mir, entonces la, la gran pregunta era si ¿sí Wayland funcionaría allí. Eh, pero bueno, en cualquier caso, como decía, lo que necesitábamos era, era sacar un Ubuntu Phone. Eh, eso, no, eso, eso no significa que Plasma Mobile pueda llegar, o sea, solo vaya a funcionar en Ubuntu Phone. Eh, de hecho, últimamente Bushan Cha ha estado trabajando en, en una pequeña distribución de Plasma Active basada en Arch para, de, de modo que lo, lo puedes instalar fácilmente en tu, en tu portátil normal uh -huh. y, y funciona el, el, el problema principal que hay cuando hablamos de, de estos dispositivos es que eh, son mucho más cerrados ¿no? que cualquier dispositivo tal que un portátil eh, los, los drivers son mucho más difíciles de llegar a ellos y muchos de ellos no están preparados para nuestras plataformas por lo que, por mucho que nos gustaría, o al menos me gustaría decir, pueden usarlo en cualquier distro, eso tampoco acaba de ser bien, bien cierto. Y tienes que, que bueno, un poco más, más delgado. Uh -huh. uh, has mencionado brevemente Mer. Eh, Mer es, es, sería, podríamos decir que es como un poco la, la base de Yola de Phone. Sí. sí, sí bueno, de hecho sí. Hay, hay otra distribución para móviles que se llama Nemo, creo, o TASHL, que, que funciona en Mer y creo que de hecho la consideran un poco oficial, pero sí, eh, Yola, que yo sepa, está basado en, en Mer. Y bueno, eh, es, es un tema algo más complicado porque tampoco Yola tampoco usa Mer directamente, quizá hacen snapshots, cosas de estas. Uh -huh. De hecho una cosa curiosa es que yo la últimamente ad adoptaron actualizaron el SDK para poder tener una versión más nueva de Qt y adoptaron una, una versión de hace dos años de Qt. Por lo que <risa> bueno uh, es, es, es un, un poco problema. De hecho es, es el problema que nosotros tuvimos iba un poco por aquí. Uh -huh. Porque necesitamos versiones más nuevas, ¿no? no estaban funcionando. Disculpa, dime. Entonces, resumiendo para que yo me aclare, eh, actualmente el Plasma Mobile funciona sobre un Ubuntu Phone. ¿Es así? Sí. Sí, sí. Uh... sí. <risa> yo solo lo he es visto como si no. una capa. Perdón, sería como si yo me instalo un Ubuntu y entonces le pongo encima eh, el escritorio KD, el Plasma de KDE entonces, esto sería, yo tengo un, un, un móvil que tiene Ubuntu Phone, que, es, que no recuerdo cuáles son, y sobre él le puedo poner la capa Plasma Mobile. ¿No? Eh, creo que hemos pedido a Alex. ¿Se ha cortado? Hola. Hola, Alex. Bienvenido. Hola, Alex. No, no sé cómo lo habéis vivido. ¿Me ha escuchado lo último que he dicho? No sé. Eh, si, eh, os habéis quedado congelados los dos. Eh, dime un, un, un, que... eh, comentaba comentaba Baltasar que, que podríamos decir que, que Plasma Mobile es, es una shell que, re, que reemplaza la shell que viene en, en los teléfonos de, de Windows. podríamos eh, ¿Es así? podríamos decirlo pero es un poco más complicado porque no se trata solo de la shell eh, por un lado eh, nosotros usamos Wayland, Ubuntu Phone usa Mir puede ser simplemente una una especificidad técnica, pero es suficientemente importante como, como para verla bueno, distinta. Y por otro lado, no es solo la Shell, sino el ecosistema, lo que está proponiendo Plasma Mobile, es bueno, pues tener un, un, un propio sistema de, de aplicaciones, que no será el mismo que el de Ubuntu Phone, y si bien todas las aplicaciones para Ubuntu Phone deberían funcionar, a o ser que usen Mir directamente entonces no funcionarán. Pero todas las que he probado o la mayoría de las que hemos probado funcionan. Uh, no vamos a o no parece que vayamos a dar acceso uh, al, al, al Store de, de Ubuntu Phone directamente. Uh -huh. Obviamente eso es algo que puede cambiar, sobre todo si todas las tecnologías involucradas pues son suficientemente libres. Uh, otra cosa interesante cuando cuando uno habla de un teléfono es es el teléfono. ¿no? Es decir, uno... uno comprar un portátil es es fácil, hay millones de, de marcas y modelos de portátiles, el tema de, de teléfonos está... también hay muchos, pero es, es mucho más reducido y entiendo que, como has comentado antes, el, el tema de drivers es bastante es el factor limitante en este, en este aspecto ¿qué, qué teléfonos eh, usamos, podemos usar para, para Plasma Mobile? Eh, ahora que lo dices en, en, la, en la página web de Plasma Mobile que es plasma-mobile.org hay instrucciones sobre cómo instalarlo en tres dispositivos si no recuerdo mal um, existe el Nexus 5 que es el que he estado usando hasta ahora para desarrollar y de hecho bueno, este seguro que funciona. Luego hay el OnePlus One, que bueno, es también un dispositivo así bastante jipilongo. Y luego luego tenemos la sección de Intel Based Devices, que básicamente significa bueno, pues cosas basadas en, en, en Intel, que es lo que os decía que Business está trabajando. Uh, no sé hasta qué punto los móviles que se están, están saliendo de Intel serán o no compatibles con eso. En, en última instancia, lo, también tenemos la impresión de que cualquier móvil que soporte Ubuntu Phone podremos soportarlo, pero especi especialmente por el tema de los drivers de la tarjeta gráfica no lo acabo de tener totalmente claro. Una pregunta. Sí. Eh, este Plasma Mobile, el objetivo, es llegar Estamos hablando, de, o sea, Es decir, eh, yo veo esto como el primer intento, así, uno de los primeros intentos del software libre de introducirse en un mundo de los dispositivos móviles, que además es un mundo hipercambiante, que de año o oh, dos años los dispositivos cambian una barbaridad, no es como los un PC o como los portátiles. Pero también entiendo que hace unos años eh, el mundo de los portátiles también iba cambiando y era, era difícil tener un, un escritorio Linux en un portátil por, por temas de, de drivers y demás. Esto afortunadamente ahora ha cambiado. Ya sabéis que podemos tener un portátil con Linux relativamente eh, fácil, tirado. Eh, ¿Esto pensáis que es o creéis que es la prim el primer... Paso para, para esto para la Linuxización por decir una forma de los por, de los móviles bueno por un lado eh, no es cierto que, que sea el primer el primer intento de que sea algo, se haga algo parecido por ejemplo Ubuntu Phone por ejemplo eh, Yola incluso por ejemplo Nemo por ejemplo bueno, otros eh, es difícil llegar a, a los dispositivos eh, pero también es cierto que se está estandarizando. Sobre todo tenemos la gran ventaja de que, Linux está, perdón, que Android está basado en gran parte en Linux y es que, bueno, si bien no podemos aprovechar lo que nos ofrece Android directamente, sí que tenemos la oportunidad de, de aprovechar gran parte de ello. Uh, por ejemplo, lo que hacemos ahora mismo por, con los drives de, de la tarjeta gráfica es usar los mismos que se usan para para Android, con una capa que se llama Lead Hybrids, que básicamente de lo que, de lo que se trata es de poner una, una, una capa, un poco de traducción en medio para inicializar el driver de la tarjeta gráfica y que nos, nos, nos deje acceder a, al OpenGL, que es lo que nos, lo que nos interesa. entonces. El OpenGL este, lo pasamos a Wayland y Wayland puede hacer lo que quiera sin tener en cuenta qué tipo de drivers estamos usando este, es, este es, es, es, es la misma aproximación al ¿no? problema que han que han tenido Yola que he dicho fueron los primeros que desarrollaron esto y por lo que yo sé también ¿no? por lo que sí es, es está está siendo cada vez más más fácil eh, llegar a, a estas plataformas y todo indica que va a seguir siendo más fácil sobre todo si seguimos mejorando los Hybrid y seguimos mejorando estas estas tecnologías que estamos usando sí yo creo que, que quizá el, el tema es que dado la la recencia de y, la, y, el, y el ritmo cambiante que mencionas Baltasar es a veces los fabricantes olvidan un poco el, el tema del, de la estandarización o del o del soporte de, de los drivers o sea, sacan un driver para la tarjeta y ya no, ya no piensan en ello los drivers tampoco suelen ser abiertos, con lo cual, a veces es más difícil que la comunidad intente mantener ese driver cuando el, cuando el fabricante ya no está interesado. Eh, bueno, yo creo que sí que, que, que mejorará, porque bueno, cada vez el, el, el, camp, el campo está más abierto, cada vez tenemos más, más jugadores en este tema de, de los móviles con Linux, con lo cual pues al fabricante también le interesa una mayor estandarización para no tener que, que desarrollar drivers para cada uno de los sistemas operativos que, que al final es, es una pérdida de tiempo para, para todos. En última instancia, algún día de la historia tiene que pasar que un, un, un fabricante de hardware proporcione un, una tarjeta gráfica con drivers libres. Esto puede marcar un antes y un después en, en la industria, sobre todo en nuestro pequeño recoveco de la industria. Y Plata no, Mobile, eh, ¿habéis notado no, alguna compañía de hardware que esté interesada en esto? O estáis desarrollando el software, por, por un lado, esperando de hardware, perdón, eh, si interese y, y diga, ah, pues, esto me interesa pues, todavía a, vuelve a ser algo demasiado temprano, o demasiado pronto para comentarlo. Uh, sí, sí, han habido aproximaciones. Uh por ejemplo, la, el, se ha hablado con Fairphone, no sé si lo conocéis, es un proyecto bastante bonito, son malandeses y se dedican a hacer un, un móvil que es respetuoso con, bueno, con la sociedad y el medio ambiente. Eh, han habido conversaciones con ellos, eh, sin duda Plasma Mobile ahora mismo no está a la altura como para ser distribuido directamente, necesita cierta maduración y ahora mismo es en, es en eso en lo que estamos trabajando. Eh, también creo que, dada la naturaleza abierta del proyecto, es normal que nos, nos concentremos en mejorar el, el software, porque tampoco tiene sentido decir no, solo vamos a usar este. Porque, bueno, como por, por muy diferentes que sean los móviles el uno del otro, al fin, al fin y al cabo, dejan de ser bastante parecidos los unos a los otros. y de hecho creo que sí, que eh, esta estandarización del hardware está, está pasando estoy convencido que uh, los dispositivos de hace cinco años y los de, los de hace tres años eran más distintos que los de hace tres años y los de hace un año eso significa que en unos bueno, vamos a poner un, un tres años será mucho más fácil poner nuestro sistema operativo que deseemos en nuestro móvil es lo que me estás intentando decir bueno, es que en cierto modo ya lo es, lo que pasa que tampoco hay que ir pensando tanto en el sistema operativo en los mismos términos que lo hacemos en el escritorio, por ejemplo eh, desde hace muchos años es posible cambiarse e instalarse Geno, Geno Genmod, que es una, una distribución libre de, de Android Uh, y hay mucha gente que lo hace y lo hacen con toda la felicidad del mundo uh, Siguen teniendo el problema de que, bueno, de que funcionan simplemente porque los, los fabricantes de hardware están interesados en Android Y ellos se han basado en esto uh, Nosotros, bueno, tenemos más problemas para llegar al, al, a la facilidad que, tenemos, que tienen ellos Pero por otro lado también nos están abriendo el camino un poco, ¿no? Están, están abriendo la posibilidad de que una persona pueda decidir uh, hacer un dispositivo usar su, su móvil de una forma u otra y eso te, se tiene que reflect, reflectar en, en cómo como lo, los distribuidores del hardware distribuyen el hardware ¿no? por ejemplo uh, la, la empresa Oneplus empezó empezó distribuyendo sus, sus móviles con, con un sistema basado en Cienoven, ¿no? sin si CienoGen no hubiera existido pues su viabilidad como empresa y como proyecto hubiera sido mucho menor y eso es gracias al software libre uh -huh. uh, Una de las cosas que uno necesita cuando tiene un teléfono hoy en día, que, que raramente utilizamos para llamar, son de aplicaciones eh, entonces me gustaría que comentaras un poco el el tema de, de cómo funciona el desarrollo de aplicaciones para, para Plasma Mobile, cuán, cuán diferente es de, de si uno desarrolla una aplicación para, para Linux en el escritorio y se puede aprovechar mucho código o poco, cuáles cuáles son tus, tus impresiones en, en, en haber formado parte del desarrollo de Plasma Mobile en este aspecto. Bueno, eh, hay, hay muchas uh, contestaciones a la pregunta. Por un lado, una cosa que Hemos intentado desde un principio y, y de, de hecho yo tampoco tenía muy claro que eso fuera muy importante y con tal iba trabajando en ello realmente fui viendo que era, que era muy útil y eso es que se ha intentado que todas las, las, las aplicaciones que tenemos en el mundo Linux de hoy en día pues funcionen de una forma u otra mejor o peor en el, en el móvil. Por ejemplo, no se trata tan solo de decir, vamos a hacer que Ocular funcione en el móvil, que también, por supuesto, es algo súper importante. Pero si, no, si no quiere decir, no sé, busquemos GNU o, yo qué sé, Edit, y, y miremos eh, a ver si puede funcionar, qué, qué tipo de cosas funcionarían, qué tipo de cosas no funcionarían, busquemos cuáles son los límites. Y sin duda tendrás la, las limitaciones de que la, la, las aplicaciones estas probablemente no estén directamente pensadas para... Para trabajar en un en un móvil sí que nos da la posibilidad de, de, de ofrecerles la, pues, la, la, la oportunidad de, de vivir en un móvil y que si los desarrolladores de GEDIT o cualquier otro proyecto pues, quieren hacer una versión para móvil pues saben que si lo hacen pues funcionarán en Plasma Mobile. Uh -huh. eh, a nivel de, de KDE y de Plasma, bueno, a moverse a una plataforma distinta y a un formato distinto siempre significa que tienes que adaptar las, la, las aplicaciones de un modo u otro. Uh, las aplicaciones tal como están ahora, tú las puedes ejecutar en el, en el teléfono y funcionaría. Seguramente podríamos ejecutar, yo qué sé, a develop en el, en el móvil y algo saldría. ¿no? Otra cosa es que sea una cosa que a ti te apetece causar y tal. Uh, por un lado, en este sentido, uh, el Visual Design Group ha estado, ha estado trabajando en en un proyecto que llaman el HIG Human Interface Guidelines las guías de interacción con humano del humano que básicamente bueno son son eh, reglas que herramientas para que tú uses en tu aplicación de modo que sea, sea amable pues a, al uso con, con, con los dedos y tal ¿no? o sea estamos hablando de unas de unas reglas orientadas directamente al, al proyecto mobile. de hecho también han trabajado con reglas para el escritorio pero bueno también lo hicieron para el móvil y también se ha intentado que estas reglas pues tengan relación entre el, entre el escritorio y el móvil de modo que si, que si estás acostumbrado a uno pues puedas entender el otro y viceversa Ajá. entonces tú puedes a, a, la, a, a, a, adaptar la aplicación probablemente quieras pero bueno se trata de un, una cosa que tú quieres hacer, no se trata de una cosa que, que tú tienes que hacer. Lo cual, a nivel de desarrollador, yo creo que es, es una tranquilidad. Bien, eh, yo pienso que, bueno, iba a hacer una cosa, pero me parece que, bueno, sí, aquí tenemos a Alex, que se había congelado un poquito. Yo Ay. pienso que Alex, eh, tú eres uno de los pocas afortunados en el mundo que tienes un teléfono con plasma mobile y creo que, aunque lo has enseñado hace unos minutitos, pues no sería mal probarlo a enseñar a la gente y que viese que no solamente es un proyecto que funciona sobre el papel o sobre eh, virtualizaciones, sino que existe. Y ya de paso, enseñarnos alguna aplicación o alguna demostración de que realmente eso no es eh, un vídeo que nos has puesto en el móvil y que realmente funciona. Y me cayó. Vamos a ver si podemos hacer que se vea algo. Um... ¿Me dais el visto bueno? ¿Se ve algo? Se ve algo. Se ve algo, bueno. Pues si hacemos no, así. Bueno. Aquí podemos ver. Eh, que salen como cuatro iconitos. La idea de esto es que es parecido al System tray que, que tenemos en Plasma. De hecho, esto está corriendo Plasma ahora mismo. ¿no? Eh, y los plasmoides que estamos enseñando aquí son los mismos de escritorio. Eso es bueno porque cuando mejoramos los del escritorio, mejoramos los del móvil cuando mejoramos los del móvil, mejorará el escritorio aquí tenemos un reloj porque, bueno, el caso de uso número uno de un teléfono móvil es, es mirar la hora pues se puede mirar la hora y si subimos para arriba bueno, aquí se ve un calendario que creo que no se ve muy bien con la cámara pero bueno, puedes creer que hay fechas y números y si subimos un poco más salen, salen los, las aplicaciones como no se ve muy bien, abriré una aplicación y es puedes podéis creer que funciona uh, es, es la versión de desarrollo por eso tarda un poco en abrir cada una de las aplicaciones Bueno, se ha abierto Coco que uh, es un visor de imágenes y bueno, no tengo imágenes para enseñaros bueno, puedo abrir la cámara. Quizás podemos hacer una foto. No, no podemos hacer una foto. Un screenshot. Sí, un screenshot. Bueno, no sé si se, si se ha visto algo un poco de suerte saldrá el screenshot por aquí ahora pero bueno no sé eh, ahora mismo las aplicaciones que tenemos son las mínimas no, no sé, no sé. las aplicaciones que tenemos son las mínimas porque básicamente eso lo estamos usando solamente para ah, mira, aquí sale el screenshot que he hecho lo hemos estado usando solo para desarrollar por lo cual pues, cada uno usa su aplicación y ya, ya es todo es el, ver el, el teléfono y si, hago, si le doy al dial pad salen números puedo hacer cosas no tengo sim pues si no me podría llamar un poco pero bueno llama funciona para, para llamar y estas cosas usamos telepathy que es bastante mágico yo creo y bastante bonito es un proyecto de, de hecho estamos usando lo mismo que se usaba para el no n 9 que de hecho eso, ese sí que fue uno de los primeros uh, linuxes que intentaron entrar en el mercado. Y bueno, funciona y de hecho nos podemos preocupar en cosas quizá menos importantes, pero que nos, nos hacen más ilusión que yo qué sé, hacer que, <risa> que funcione el teléfono. Pues no. venía hecho porque, porque bueno, usamos linux, usamos software libre que, que ya funciona. Bueno, eh, creo que está bastante bien, eh, veo que todavía hay que madurarlo, eh, creo, creo que eh, dijisteis que es algo bastante más, más espectacular y, y espero ansioso poder verlo en la próxima Academy, a ver si es, si es posible, ver algo ya más sin duda, trabajado. sin duda el año que viene. En Nueva Academia tendremos que, que volver a presentarlo, a presentar todo lo que hemos estado trabajando este año y podremos ver hasta dónde hemos llegado. Pero hay que recordar que no se trata solo del teléfono móvil, sino que se trata de que haciendo un teléfono móvil estamos mejorando, mejorando KDE, Plasma y, y Linux en todos los aspectos. Uh, y, yendo al móvil estamos haciendo que KDE y Plasma funcionen en Wayland, Yendo al móvil, estamos haciendo que las aplicaciones de KDE funcionen en dispositivos táctiles. El, el móvil significa uh, mover a KDE como comunidad al, al mundo de, lo, de los bolsillos, al mundo del de usuario que se mueve por la ciudad y necesita usar, usar información, usar tecnología. Y yo creo que es por aquí donde vamos a ver el gran, el gran boom. Bien, eh, estamos terminando ya, eh, solamente quería comentarle a, a Albert si tiene alguna última pregunta para Alex. Uh, ¿Te ha servido? Sí, eh, mi pregunta sería, ¿crees que, que o sea, has comentado eh, que tuvimos las Plasma Active para tablets, ahora tenemos Plasma Mobile para, para teléfonos, ¿crees que... que que ¿Volveremos a, a centrarnos en, en tablets eh, o vamos a seguir centrados en, en teléfonos de momento? ¿Cómo veis el, el mundo de las tablets? Porque parece que, que iban a, a revolucionar el mundo y nadie tendría eh, portátiles nunca más y todos utilizaremos tablets. Parece que ya la gente se ha dado cuenta que, que esto nos va a pasar. ¿Cómo, cómo veis el, eh, el, el efecto tablet? Yo no lo veo tanto así. De hecho... Uh, sí que es cierto que una tablet de, de pulgadas está un poco desfasada ahora mismo, pero si te fijas, uh, Apple presentó hace poco la versión nueva del iPad con, con teclado. Uh, Microsoft hizo un keynote hace poco con un teclado que se enganchaba de, de la pantalla y, y de hecho ellos lo, lo llamaban portátil. ¿no? Uh, yo creo que que KD y Plasma tienen que quedarse en el escritorio, pero yo creo que todos vemos clarísimo que si tenemos una interfaz gráfica para touch y para, para móvil y tenemos una interficie gráfica para, para el escritorio, es que el desengancharse va a pasar va a pasar pues del mismo modo que el agua fluye por el río. ¿no? Es, es una, una cosa que nosotros no estamos eh, impulsando mucho, pero bueno, ya ves que tenemos una, una imagen para Intel que puedes instalar en un portátil que, que puede, que puede ens enseñarte un, un Plasma Mobile con con para móvil y eso simplemente significa que, y, y de hecho ahora mismo ya te puede tener los dos instalados, de hecho Plasma está pre preparado para que puedas tener el, el sistema para móvil y el sistema para para, para escritorio eh, instalados entonces solo lo único que tenemos que hacer es buscar cuál es el punto en el que un, un escritorio deja de ser un escritorio y pasa a ser un, un, un portátil, eh, perdón. pasa a ser una tableta o un móvil. Muy bien, pues creo que yo ya estoy servido. Creo que hemos hablado bastante largo y tendido sobre este proyecto. Quiero dar la enhorabuena a Alex por el trabajo que están realizando, que me parece soberbio y creo que es es un camino que se ha de seguir, o sea, que muchas gracias Alex, a ti y a todo tu equipo, el equipo que te rodea, que sigue trabajando con Plasma Mobile. Eh, agradecer gracias. también a Albert, Albert, la presencia aquí con nosotros, siempre dispuesto a colaborar y participar en este tipo de, de mini eventos que realizamos. Y bueno, simplemente eh, agradeceros también a vosotros que nos hayáis escuchado en, esta, en este radio que, que hemos compartido juntos. Y pediros un par de cosas. La primera, como siempre, es que comportáis este vídeo lo máximo posible porque esto es bueno para la comunidad y la comunidad hace cosas buenas para todo el mundo. La segunda es que si tenéis alguna pregunta que os habéis os os quedado sin, con ganas de escuchar, y aquí la respuesta del señor Alex, pues que no está nada mal que los pusiera en los comentarios y a ver si sacamos algunas dudas que seguramente saldrán y que estarán en la mente de todos vosotros. Que ni a Albert ni a mí se me ha ocurrido preguntárselas, pero que seguramente a vosotros os, os, os hubiese gustado hacérselas a... Bueno, pues eso es todo, espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo eh, video podcast. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Adeu.